Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy te voy a dar los pasos claves para poder llevar a cabo un plan de Detox Digital. Pero antes de empezar te voy a dar una pincelada rápida para explicarte lo que es esto del detox digital, que no es otra cosa que limitar el consumo de tecnología, eliminarlo de alguna manera de nuestra vida en cierta forma para volver a conectar con el mundo offline y para conseguir poner a la tecnología en su sitio, de manera que no nos reste calidad de vida ni tiempo. Para otras actividades. Pero es mucho más difícil de lo que puedes imaginar. El ir eliminando hábitos que tenemos tan adquiridos y muchas veces de manera inconsciente puede costarte mucho. Así que en primer lugar te va a ayudar a hacerlo en compañía, compartir esos objetivos que te planteas con algún miembro de tu familia o incluso hacerlo todos juntos. ¿no? Marcar los objetivos y compartirlos. Siéntete acompañado en ese gran reto. Es importante marcar un inicio y un final, es decir, que sea un objetivo que vayáis trabajando en familia poquito a poco, pero con una deadline bien concreta. Y para ello, fija horarios. Lo hemos dicho en varios vídeos en el canal, es muy importante establecer los tiempos en los que vamos a consumir tablet, ordenador, videoconsolas, móviles... Si fijamos horarios, todo el mundo conocerá las reglas del juego y será mucho más fácil limitar el uso de la tecnología. Establece normas claras, es decir, podemos decidir entre todos poner los móviles en modo avión cuando estamos comiendo, ponerlos en modo avión eh, a la hora de dormir, apagarlos cuando estamos haciendo una actividad en familia, pero establece normas concretas que te ayuden a conseguir tus objetivos. Y rellena esos huecos de tu Día con cosas que realmente te gusten, te hagan feliz, te hagan disfrutar. Vuelve a conectar con hobbies antiguos o cosas que solías hacer antes de tener la tecnología en la mano constantemente. Otro consejo que te puede ayudar muchísimo es limitar los dispositivos y las aplicaciones que tienes descargados en estos a aquellos que sí son útiles para ti en este momento de tu vida. Limita la tecnología que tienes a tu alcance y será mucho más fácil limitar su uso. Aléjate del móvil. Bueno, establece un sitio en el que lo vas a dejar al llegar a casa. De esta manera eliminarás también la tentación de estar comprobándolo constantemente. Bueno, y desde luego, para evitar esas tentaciones que decimos, ayuda muchísimo desactivar las notificaciones. Date una vuelta por esas redes, por ese correo, en los tiempos que tú hayas decidido, no en los tiempos que te marquen las notificaciones y por último apuesta por el blanco y negro esto te puede parecer revolucionario o incluso muy retro pero está comprobado que los colores vivos en los dispositivos son hiperestimulantes y además que llegan incluso a estresarnos si eliminas esa gama de colores y te ciñes al blanco y negro e incluso le bajas un poquito el brillo a la pantalla tu relación con la tecnología va a ser mucho más serena y podrás prescindir con más facilidad de esta en los tiempos en los que decidas hacerlo. Espero que te hayan sido de utilidad estos consejos, que implementes este plan de Detox Digital durante el 2020 y puedes dejarnos en los comentarios qué tal te está yendo, qué dudas tienes, qué otros hábitos has establecido tú para tener una mejor relación con la tecnología en este nuevo año. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.